Hola mis amados de Jesús en la Gloria, esta otra hermosa semana, otra emisión más, hasta la parte 2 de del Precio Fue Pagado, y en esta semana vamos a hablar de ese Precio Pagado que, que nos da el Espíritu de Sabiduría y Revelación, estamos basados en Efesios capítulo 1 y capítulo 2, y siempre ando la Gloria y la Honra y el Poder Padre Celestial, siempre te agradezco Señor por dejarnos ser ese instrumentos Señor, no lo merecemos, pero Padre Celestial, Tú usas lo que tengas que usar para dar las buenas nuevas de reino, Señor. Padre amado, para la gloria, te damos gloria, honra y poder. Bueno, mis hermanos, y recordemos que el, en el, la parte 1 estábamos hablando que el Señor nos dejó una herencia, nos dejó, un, nos bendijo, nos dio una sabiduría, inteligencia, nos dio una también que nos decía en Proverbios capítulo siete, uh, 17, versículo 9. Que el que perdona la ofensa cultiva el amor, y eso es lo que el Señor ha querido con ese precio que, que ya fue pagado. Que él, él, él dio amor, dio algo maravilloso. Y como dice Mateo 6,14, mis hermanos, de Cristo, en la gloria, queridos televidentes, porque si, perdon, uh, si perdonan a, a otros sus ofensas, también él los perdonará nuestro, a vosotros, tu Padre Celestial. Entonces, mis hermanos, de Cristo, en la gloria, haciendo ya ese, como decimos al término colombiano, es recorderis. Vamos a ir a la segunda parte, que cuando ya el Señor, eh, como ese precio eh, que pagó, también nos da ese espíritu de sabiduría y, y de revelación. Y también la palabra nos, ha, nos hablaba en el, en, el, en el primer programa, en la primera parte, que, que debemos de tener sabiduría e inteligencia, y esa sabiduría eh, debemos recibirla y con la inteligencia, tomar estas decisiones basado que en lo que hablemos con el Padre. Y mira que ya rápidamente comenzando este esta segunda parte que dice, uh, por, uh, por esta causa también yo, uh, yo habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de, vuestro amor, y de vuestro amor para con todos los santos, no creo de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Recuerda, mira, Pablo oraba, oraba, perdonaba, si había rencor, oraba los unos para los otros, y yo sé que tú también estás haciendo lo mismo por ese precio pagado, el Señor dio su vida, dio muchas cosas por nosotros y el Señor nos está dando ese espíritu, sabiduría y revelación. ¿Para qué? Para que podamos ir a, a llevar las más almas que podamos para, para la eternidad en el nombre poderoso de Jesucristo, para poderles evangelizar en el nombre poderoso de Jesús. Y mira que en el versículo oraciones, es exalto ex, ex este versículo, todas las palabras importantes, pero dice, no sé es eso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Qué hermosa palabra nos trae el Señor. Entonces lo que necesitamos dar ahora por tu esposo, por tu esposa, por tus padres, por tus enemigos, por tus amigos, tu compañeros de trabajo, por tus empleados, en el nombre poderoso de Jesucristo. Y algo también maravilloso que mira los que, que nos habla, eso nos reitera el Señor en esta, en esta palabra, en esta segunda parte, para que el Dios de nuestro Dios, Jesucristo, eh, el Salvador, el ungido como el significado, el, el Padre de gloria, os dé esperanza. Espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él. Entonces, cada vez que leemos esta palabra, escuchamos la palabra de Dios, estamos pidiendo esa sabiduría y revelación. ¿Para que, qué? Para que encontremos la verdad, porque la verdad nos hará libres. Juan, uh, el Evangelio de Juan 8.32 lo está diciendo de él, y que el camino y la verdad y la vida fue el que pagó el precio, Jesucristo, no la Virgen María. La Virgen María fue un instrumento para que viniera a, a, aquí a la tierra. Y le damos gracias a nuestra hermana María a María para, por, por ser usada a, como instrumento en el nombre poderoso de Jesucristo. Y mira que, una vez más, esa sabiduría, sabiduría de la facultad de las personas para activar con sensatez y prudencia para hacer algo. Y lo hemos hablado, lo hablamos en la primera parte. Y también nos, nos enfatiza la revelación, manifestación de Dios a los hombres de cosas que no pueden saber por sí mismos. Entonces hay muchas revelaciones, muchos sueños, está leyendo la palabra, si te vienen cosas a la mente es porque el Señor te está revelando algo, porque tú has subido de un nivel sobrenatural y siempre la, dándole la gloria y la honra y el poder a nuestro Señor. ¡Qué maravilloso eres, Señor! Y vamos a ir el, al versículo 18, y este versículo 18 hay una exaltación que nos da el Señor Aquí Pablo nos dice que, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, escucha esto, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que, se, para que sepáis cuál es la esperanza a aquel que a aquel os ha llamado y cuál es la riqueza de, de, de la gloria de su herencia lo, en los santos. Qué hermosa palabra está diciendo el Señor, nos está eh, haciendo esa exactación, dándole gracias al Señor que nos está dando eh, ese entendimiento para poder entender cuando leemos la palabra, escruñamos la palabra en el nombre poderoso de Jesucristo. Qué maravilloso es el Señor. Misericordioso, la, la gloria y la honra son para ti, amado Rey. Y mira que, continuando uh, eh, en el versículo eh, 28, ese entendimiento, mira que, lo, y lo hablamos en la primera parte, y me enfatiza mucho el Señor el entendimiento, y la facultad de la mente que puede, que permite aprender, entender, razonar a tomar decisiones y formarse en una idea determinada de la realidad. Mira que el Señor te da una sabiduría, una inteligencia, y al mismo tiempo te da un entendimiento para, qué? para que tú puedas razonar y para que tú puedas evangelizar, y para que tú pues, puedas, que Esos buenos frutos, porque por los frutos tenemos conocidos. Mucha gente sabe la palabra desde el Génesis, el génesis hasta el Apocalipsis, pero sus frutos dejan mucho que decir. Hoy, desafortunadamente, el mundo, está cap el, mundo, el Padre de Mandar está acaparando mucho el pueblo de Dios. Pero aquellos que realmente quieren oír, que oigan. Entonces, y los que quieren ver, que vean lo que realmente está, está, está pasando. El Señor está quitando vendas. Por eso, una vez más, el Señor está dando la sabiduría, la inteligencia, el entendimiento para entender estos tiempos posteros, que es lo que está pasando en el nombre poderoso de Jesucristo, siempre dándole esa gloria y esa honra y el poder a nuestro Señor. Y mira que vamos a ir al versículo el 19, 20, 21 y 22. Uh, vamos a leerlo de esta segunda parte. Y dice, Y cual la uh, y la cual uh, superminente super grandeza de su poder,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 y sometido todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza, sobre todas las cosas, a la iglesia. Qué exaltación hermosa que hace aquí el apóstol Pablo al Señor. Y es lo que el Señor quiere con cada uno de nosotros, es saltarnos, tener ese compromiso, porque el precio fue ella fue pagado. Es por eso que Pablo, como se refiere aquí al Señor, la cual es, es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo los llena en todo. Cristo llena mi corazón, Cristo llena tu corazón, Cristo llena tu vida, en el nombre poderoso de Cristo. En esta segunda parte, de, de que el precio fue pagado, el espíritu de sabiduría de revelación nos está enseñando que el Maestro es la verdad, que el Maestro es la vida, que el Maestro es, es todo para nosotros, es el camino. Que Sin el Maestro no seríamos nada. Que, el, que eh, Gracias al Maestro pudimos abrir los ojos, gracias al Maestro pudimos alimentarnos, Gracias al Maestro podemos hacer muchas cosas hasta ganar a una persona en la calle, evangelizarle, darle la gloria y la honra, siempre pudiendo, una vez más, pidiendo esa sabiduría, inteligencia y esa, como, como nos dice el Señor, ese entendimiento para poder entender lo que el Señor quiera transmitir a través de nosotros, como esos, como esos instrumentos. Él escogió lo más vivo de este mundo y fuimos eso y estábamos en los placeres del mundo pero su misericordia fue tan grande que él decidió, bueno, vamos a escoger, en, voy a ponerme de ejemplo a este servidor, sacó lo más bien del mundo y mira, le doy gloria y la honra al Señor por permitirme de darte estas buenas buenas del reino de los cielos, que decirte él pagó el precio y él está muy gozoso en que tú eh, te estás llenando de él, está, está gozoso en que vienen cosas grandes, maravillosas, en que esas cosas grandes, maravillosas, es que te vas a enriquecer en lo espiritual, que te vas a llenar del Evangelio, que vas a escudriñar la palabra, que vas a comprar, si no tienes una Biblia, vas a comprar una Biblia, vas a, vas a comprar un cuaderno, y vas a comenzar a escudriñar a profundizarla, y el Señor, eh, cada día más, vas, te va a actualizar, de lo que tú vas a decir, ¿cómo, es, ¿cómo puedo yo hablar de esto? Porque el Espíritu de Dios está morando en ti. Eh, mira que el Señor nos lleva ahorita, Rápidamente en Hebreos 12:10. En Hebreos 12:10, en ese título, ese capítulo, nos habla sobre que debemos de poner los ojos en Jesucristo, en el Salvador. Eh, ese es el ese significado de Jesús, en el Salvador. Eh, entonces, en ese Salvador debemos de poner los ojos. Y mira lo que dice Hebreos 12:10. Y aquellos, y aquellos, ciertamente, por pocos días, nos. Disciplinaban como a ellos. Les parecía, pero este para los que no, no es provecho para que participemos de su santidad. Hermoso palabra nos está diciendo, siempre pongamos la, uh, esa mirada en Cristo Jesús, que es maravilloso. Me ha cambiado mi vida, yo sé que haya cambiado tu vida, por eso ese precio que pagó Él es maravilloso. Primera uh, primera carta a los Corintios. 6.20, mira lo que nos dice, porque habéis sido comprados por precio, escucha esto, Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en, vuestras, en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Ese glorificar es alabarlo, darle honra, darle gloria, exaltarlo, darle, eh, cuida tu cuerpo, en la forma que tú comes, en la forma como tú te compartes, glorifícalo, alábalo, exáltalo. Porque mira que tú fuiste uh, uh, comprado por un precio de sangre. Ese precio de sangre que el Señor, eh, por su misericordia y su, y su gracia, estamos aquí dando las buenas, las buenas nuevas del reino en los cielos. Y que estamos en tiempos posteros. Y que muy pronto eh, nos iremos. Muy pronto. La venida de Cristo está muy pronto, mis hermanos. Las cosas se están dando. Y bueno, el día que venga, si estamos vivos, que. Yo sé, hay algo que dice que muchos decimos que, que, que va a ser muy pronta, pero algunos dirán, ¿hace cuánto tiempo están dando? Todo se está dando, ya se está dando todo. Entonces, si, si viniera uh, para el tiempo que el Señor ya tiene predestinado, y si estamos vivos, lo que sea repetitivo y la redundancia, pues nos iremos con nuestras familias. Y tú, uh, teniendo esa sabiduría, inteligencia y este conocimiento, ganaremos a, nuestra, a nuestras familias, a nuestros amigos. Aquellas personas que de pronto algún día te dijeron, no me hables de Cristo. Y tú voy a decir, ese precio de sangre que pagó, valió la pena. Alábalo, purifícalo, exáltalo. Bueno, mis hermanos, esta ha sido la segunda parte. del precio fue pagado y el, uh, y el espíritu de sabiduría y de revelación nos fue dado. En el nombre poderoso de Jesucristo. Nos veremos en la tercera parte la próxima semana que, que nos va a hablar también del precio que fue pagado salvo por gracia. Bendiciones y nos veremos en la próxima emisión.